Hola, mi nombre es Adolfo Cobo. Quiero darte la bienvenida y agradecerte tu interés en este curso. Jesús Mirapéis en un vídeo anterior ya ha hecho una introducción a la creatividad y nos ha contado los contenidos del curso. Yo voy a hablar ahora de cómo vamos a trabajar a lo largo de estas semanas que tenemos por delante. Este es el primer curso online masivo y en abierto que impartimos los profesores. Para nosotros es una aventura y una oportunidad para aprender y vosotros sois los primeros estudiantes en seguir este curso así que os vamos a agradecer cualquier comentario que nos ayude a mejorarlo. También hay que tener en cuenta que la plataforma sobre la que funciona el curso Miriada X es la primera vez que se utiliza. A pesar del excelente trabajo de las personas que la están desarrollando es posible que haya algún problema técnico, que igual algún día funcione de una forma lenta o que quieras hacer algo que técnicamente no es posible. Bueno, yo te pido tu comprensión porque nosotros vamos a estar pendientes intentaremos solucionarlo de la mejor forma posible para que todo transcurra sin problemas pero ten en cuenta que nosotros los profesores somos unos simples usuarios de la plataforma como tú solo que tenemos la posibilidad de crear y subir los contenidos pero intentaremos ayudar en todo lo que podamos si surgen problemas técnicos Bueno, vamos ya al grano Seguro que tienes en la cabeza muchas preguntas de organización ¿Esto cuánto dura? Cuando empezamos? cuando acaba? ¿Hay que trabajar mucho? Voy a intentar contestar esas preguntas, comenzando por el calendario. El curso está dividido en ocho módulos, del 0 al 7. Y vamos a ver un módulo cada semana. Esto es estricto, un módulo cada semana. Cada lunes aparecerá en la plataforma un nuevo módulo al, al que podrás acceder. Dura, por lo tanto, el curso ocho semanas. Cada módulo incluye al menos una actividad obligatoria y evaluable, por lo tanto es importante que accedas a la plataforma una vez por semana, por lo menos, para poder hacer esa actividad en esa semana. Es importante para nosotros que sigas este ritmo del curso, ¿por qué? Porque muchas de las actividades que vamos a plantear solo tienen sentido si todos estamos centrados en el mismo tema, en la misma idea, haciendo las mismas cosas esa semana. Así que te pido que entres en la plataforma una vez por semana y hagas las actividades que planteemos en cada módulo. Pero dentro de esa semana no hay horario, puedes acceder cuando quieras y desde donde quieras. Simplemente hay una fecha tope, que es el domingo de esa semana, para haber hecho la actividad obligatoria, la evaluación, haber visto los vídeos de los profesores. Bueno, otra pregunta que nos puede surgir es, vale, entro en la plataforma y ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues te vas a encontrar contenidos y actividades. Típicamente va a haber en cada módulo, cada semana, varios vídeos de los profesores. En esos vídeos se explica el tema que toque esa semana. Además de los vídeos, es posible que haya algún material complementario. Todo está perfectamente identificado y dividido. El material complementario pueden ser unos apuntes, alguna referencia, algo que complemente lo que se explica en los vídeos. Pero te vas a encontrar también actividades. Actividades, que algunas de ellas son evaluables y algunas obligatorias, es decir, que tienes que hacer. Y esto es importante. Cuando acabe el curso, la plataforma Miriada X te va a enviar de forma automática, por correo electrónico, un certificado de aprovechamiento. Un certificado de aprovechamiento solo en el caso de que hayas completado el 80% de los módulos. En nuestro caso, en este curso, significa que tienes que completar siete de los módulos. ¿Qué significa completar? Completar es ver los vídeos que estén marcados como obligatorios y hacer las actividades de evaluación que estén marcadas como obligatorias. Si tienes interés en este certificado de aprovechamiento, tienes que tener cuidado con esto y hacer las actividades obligatorias en el plazo establecido. Bueno, ¿y qué tipo de actividades hay? Hay una actividad evaluable que es el test de evaluación. Es un pequeño test que tiene varias preguntas y tienes que elegir la respuesta correcta. El test le puedes repetir varias veces, hasta acertar, pero tienes que acertar. Si no, no se da por completado. Y hay unas actividades evaluables mucho más interesantes que se llaman de evaluación entre pares o P2P, peer-to-peer, -peer, como lo llaman algunos. Estas actividades consisten en que nosotros te pedimos hacer algo. Escribir un pequeño texto, dar tu opinión sobre algo, poner en práctica una técnica de creatividad... Tienes que escribir algo. Y eso lo tienes que entregar. En la plataforma te aparece la actividad de evaluación entre pares, con un hueco en el que escribes el texto o adjuntas un archivo y lo entregas. Pero ese solo es el primer paso. Hay un segundo paso, que lo puedes hacer más adelante, en el que tienes que evaluar lo que tus compañeros han entregado, varios de tus compañeros. No te preocupes que serán dos o tres trabajos de otros compañeros y tienes que evaluarlo. Por supuesto, nosotros te vamos a explicar cómo se debe evaluar, en qué criterios hay que fijarse y cómo se debe corregir esa actividad. Pero es el segundo paso y hay que hacerlo también de forma obligatoria. Esto es importante. Una actividad de evaluación entre pares no se da por completada si no se hace ese segundo paso en el que evalúas el trabajo de varios de tus compañeros. Eso es muy importante. Ten en cuenta que el hacer test de evaluación corregidos al instante y automáticamente por la plataforma y el hacer evaluación entre pares que corrigen tus compañeros está motivado porque el profesor no puede corregir miles de trabajos cada semana. Pero esta evaluación entre pares es muy interesante porque se ha demostrado que valorando el trabajo de los demás se aprende muchísimo, más incluso que escuchando al profesor y lo vas a comprobar. Bueno, hemos pensado un tercer tipo de actividad, no evaluable, igual más informal, pero muy interesante para nosotros. Es similar a la de evaluación entre pares, porque te vamos a pedir que hagas algo, pero el resultado lo vas a poner en los foros del curso. Te vamos a decir, mira, ponlo aquí, en esta categoría del foro. Y te vamos a pedir que pongas tu trabajo y que leas y comentes y valores los trabajos de los demás, pero de una forma un poco más informal. Pero también interesante porque se va a aprender mucho. Es una opción que añade pues, mucha riqueza a lo que has aprendido. Aparte de que hablas con, con más personas, conoces gente... Bueno, ese aspecto social del curso que vamos a valorar bastante. Esas son las actividades. Otra pregunta que te puedes hacer es... ¿Tengo que trabajar mucho? ¿Tengo que esforzarme mucho? Bueno, pues no. No tanto como Nadal en un partido de tenis, pero algo hay que trabajar. Nosotros hemos calculado la carga de trabajo del, del curso que es entre dos a tres horas como mucho cada semana. Dos a tres horas como mucho cada semana. Y ese tiempo lo tienes que emplear en ver los vídeos de los profesores que duran en total cada semana pues entre 30 y 60 minutos y en hacer las actividades que te pidamos no te preocupes porque algunas de estas actividades se tardan en hacer unos minutos así que creemos que no es una carga excesiva de trabajo ni mucho menos igual te planteas bueno y si tengo una duda a quién pregunto dónde está el profesor que me puede ayudar bien pues esas son las herramientas sociales del curso nosotros tenemos dos que son los foros y una página de preguntas y respuestas que se llama P&R. Ambas están disponibles arriba en la barra, en la plataforma por ejemplo los foros, si pinchas en esa opción verás que aparecen varias categorías. La primera es discusión general, pues ese es el sitio donde puedes poner todo lo que te apetezca pero siempre con respeto hacia tus compañeros y con educación. Puedes plantear dudas, comentar, contestar a las dudas de los demás, preguntar esto cómo se hace, no he entendido lo que ha dicho el profesor lo que queráis lo que queráis. Esa es la discusión general. Nosotros los profesores estaremos pendientes pero comprende que tampoco podemos contestar a la cantidad de mensajes que esperemos que se produzcan cada día. No podemos contestar a todos pero lo vamos a intentar. Y tenemos otra herramienta que es preguntas y respuestas PIR que es muy similar pero en este caso está pensada exclusivamente para plantear preguntas y que alguien las responda un compañero tuyo o los profesores plantear preguntas y obtener respuestas la puedes usar siempre que quieras cuando tengas dudas bueno nosotros queremos fomentar este aspecto social del curso porque está claro que sin la colaboración de todos y la ayuda un curso como este no sería posible bueno no me enrollo más yo creo que ya podemos empezar creo que jesús ya te ha puesto tarea Varias actividades en este módulo 0. Él continuará con el siguiente módulo, el módulo 1, y nosotros nos volvemos a ver a partir del módulo 2. Hasta entonces.